La actualidad de Madrid se suma una última hora. Sí, ha habido una explosión hace unos minutos en las vías del ave. La imagen que yo os puedo dar es, eh, porque está muy cercana, la de los autobuses que explotan en tierra. La izquierda de no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. ¡Ay! No, cariño, que no, que no, que no, que no, que no! ¡Que no, venga, venga, venga que no! ¡Que no, que, no, que, sangre, que sangre. Bueno, Esa primera conversación, ¿qué dice el presidente hablar Pues dice... Antonio, no te equivoques, ha sido, ha sido esta. ¿Hay alguna posibilidad de que puede, el atentado puede ser um, el trabajo de un grupo como Al Qaeda? En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegui de manera miserable para desviar la atención. Han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles. Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han impedido varias veces que viviéramos esta tragedia. Jueves 11 de marzo de 2004, 17:29 Comunicación de la Secretaría General de Asuntos Exteriores a los consulados y embajadas españoles. En relación con el brutal atentado que se ha cometido hoy en Madrid y los esfuerzos que desde alguna fuerza política se ha hecho para intentar confundir sobre la autoría del mismo, señalo lo siguiente. El ministro del Interior ha confirmado la autoría de ETA. Deberá vuestra excelencia aprovechar aquellas ocasiones que se le presenten para confirmar autoría de ETA de estos brutales atentados, ayudando así a disipar cualquier tipo de duda que ciertas partes interesadas puedan querer hacer surgir en torno a quienes están detrás de estos atentados. Y si lo considera oportuno, acudir a los medios para exponer estos hechos. Firma Palacio. una confusión porque según dice según dice la prensa y los políticos que la, lo que era la bomba la metralla y eso es es que ya la han utilizado otra vez de eta pero pero que la forma de eta dice que no es a la suya que es más que es más que ¿Cómo se llama a, a, a, a al que al -Qaeda. Se de, porque 13 bombas o 14 de había o 15 eso yo creo porque hay una confusión muy grande, porque esta principalmente o avisa o llama después. Y al cara sin embargo no, no avisa. Lo mismo va a dar comunicado dentro de unos días o, o un mes. Estamos viendo no. la televisión a los políticos todo el rato y también queremos saber qué piensa la gente de la ciudad. Los calle. árabes no han sido, pues no es una, sí, una sí, farsa sí. que quieren meter. ¿Se quiere ¿Se meter qué, ¿Quieren meter quién? Quieren meter la izquierda usted, para sacárselo usted. a andar. O la segunda mañana ayer, dijo. O tequi, es el que tequi, primero tequi, fue. lo ¿Para qué traían los 500 kilos la ETA aquí en una furgoneta? Una para repartirlo para los pobres. Sí, sí. para los pobres que han muerto. Ahora hay gente que pica, pero yo no porque conozco a los árabes. y los políticos son los que tienen que hacer algo. Ellos son los que se tienen que preocupar. ¿eh? No soltar a estos sinvergüenzas de la cárcel. Que se queden allí hasta que se mueran y se pudran. No pueden destrozar a los ciudadanos, trabajadores, ya que no podemos aceptar la pena de muerte. Porque no podemos hacerlo si no se uno por veinte. Uno los socialistas sería sí, que me miren. los jueces y los políticos, todos, todos ellos que se pudran de la cárcel y que se mueran. Los jueces que, señora, que pregunta, revisen los casos. ¿Que se muera quién? Que no sabemos Todos los, los, los, los terroristas, todos, sea quien sea. No se sé sabe que ha sido entonces sabe, pero los que sean, los yo no sé sea, ni sea de uno amigo. ni de otro, me da lo mismo. Todos los terroristas que se encudran de en la quién parte, acusaría usted, a todos, por yo ahora mismo creo por que ha sido ETA. ETA. Nunca los métodos del terrorismo han favorecido a la causa de los pobres, de los humildes y de los oprimidos. Nunca. Los derechos democráticos y sociales que hemos podido conquistar a lo largo de las últimas décadas no tienen absolutamente nada que ver con los atentados terroristas sino que tiene que ver con la lucha, la humanización y la participación de millones de trabajadores y jóvenes anónimos. Unos palabras de optimismo, el mundo puede ser mejor. Puede haber un mundo sin terrorismo. Pero, es, sin guerra, está manipulando sin la Pero me una cosa. Claro, que no el política, solo nuestras fuerzas, en la unidad de los trabajadores a y todo, para traéis todo, Exacto. No todo, no la de para usted por... para finalizar sí, a los lo familiares a los amigos a los para los para a para para los para a para usted a los a los a los usted, para usted. Para los un poco no, de respeto, no, no, no de política. Son compañeros de trabajo, por favor, tra trabajo, por favor un poquito de respeto. Que que y lo único si los no, no, que han manipulado no, toda la campaña no, política, no, política no, ha sido el Partido Popular. Yo no, señora, el Partido no, Popular ha manipulado toda la campaña política. ¿Cuál Yo no, señora, la víctima no, de la víctima. No, Mira, tronco, me lo había quitado porque había suspendido la campaña, me lo había quitado porque había suspendido la campaña, pero visto que queréis instrumentalizar a las víctimas de ETA. Vosotros sois los únicos que habéis utilizado en vuestra campaña este terrorismo. Para aprovecharos vosotros. De tarra, Vosotros. nada, yo soy un trabajador normal y corriente. No tengo nada que ver, no tengo nada que ver Hace dos semanas pusieron una bomba en Moscú y también murieron 200 personas. ¿Tú te enteraste de eso? No, de eso no me he enterado nada. Nada, nada. No tengo ni idea. O sea, que morir personas como las que murieron ayer, casi todos los días. Sí, Porque lo todos que días pasa es que. ¿Por vemos en la tele? ¿Y por qué eso no nos afecta? Claro. Porque a, a lo mejor no nos enteramos. Digo, yo claro, vamos. ¿Lo vemos en el telediario? Yo es que no lo vi. Ah. Claro, por eso no te puedo decir. Eso ya lleva yendo. Vamos, cuando pasó eso no me enteré. Pero vamos, claro, también te influye más cuando es en tu, donde estás tú viviendo realmente. Porque te enteras, sale en la televisión constantemente, la radio, todo, el ambiente, claro, lógicamente te tienes que enterar. Te influye en todo, en el trabajo, porque vienes a trabajar, si hay un... Ha pasado lo que pasó ayer, claro, el transporte ya no hay transporte, ya te enteras. Entonces, hombre, me imagino que allí, igual que aquí, son personas igual. Vida, eso? Sí, tenemos que esperar en ese Mi madre ayer dijo joder porque me creía que habían dicho que había sido los de Bin Laden pero no, había sido yo creo que ha sido los de ETA bajo el lema con las víctimas con la constitución y por la derrota del terrorismo han sido convocadas manifestaciones en todas las ciudades españolas a las 7 de la tarde deseo que esas manifestaciones sean tan abrumadoras como el dolor que sentimos hoy, tan cívicas como el patriotismo que nos hace sentirnos solidarios con todos aquellos que sufren las consecuencias de la acción del terrorismo. Sí. ¿Tú qué crees? ¿A la chica? ¿Por qué vamos a la manifestación? Pues por lo mismo que todo el mundo. ¿Por la barbarie? ¿Tienes miedo? No. Yo sí. Qué miedo. Miedo tengo que quedarme en mi casa, hombre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo que ellos quieran? ¿O lo que nosotros queramos? ¿Culpable? Hombre, culpable no. Lo que creo es que nos puede tocar a cualquiera. Hostias. Que somos todos, no es solo los que están, a la gente que les ha tocado. Y qué mundo estamos construyendo. Ya lo ves. El mundo que construimos. Además llevaba mucho tiempo, muchos días, bueno, estos dos días pegada a la tele, al teléfono y al email, y entonces necesitaba salir un poco, pero no me gusta el tono de cómo a mí me parece que se está manipulando un poco todo el tema de la... ...de la manifestación, por lo cual no quiero formar parte de ella... ...pero sí que quería estar cerca como acto de solidaridad a las víctimas. Pero vamos, me parece que se está manipulando la información de lo que ha pasado... ...me parece que no se está hablando con claridad... ...porque aunque no se sabe ahora mismo quién ha sido... ...entonces se tiene que decir que no se sabe... ...pero no un discurso en el que se habla diez minutos... ...sobre la historia de ETA cuando no se sabe quién ha sido... Me parece una manipulación increíble antes de las elecciones. Me parece que ma manipular en un momento de tanto dolor y de tanta absurdidad es muy fuerte, porque no somos tontos. Sí, sigue siendo la principal línea de investigación. Así me lo han eh, manifestado hace un momento las fuerzas y cuerpos de seguridad y los responsables de la investigación. Eh, no hay en estos momentos eh, ningún motivo para que no sea la principal línea de investigación. ¿Qué estás viendo, Mercedes? Pues bueno, estoy viendo prácticamente desde las 8 y 20 una imagen congelada, como se suele decir. Parece que nada se ha movido, todos los helicópteros, porque aquí no deja de salir gente por todos los sitios. Seguimos viendo desde Colón hasta Tocha totalmente a reventar. Es como una alfombra humana. ni ha tergiversado la información que, que tenía, ni ha ocultado pruebas ya, pero es que eso no se puede suponer porque no ha ocurrido. Eh, hemos transmitido en, can, en cada momento lo que creíamos. Que sea Al-Qaeda no me ha dicho ningún responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad que, que en estos momentos tengan una línea preferente respecto a esa organización terrorista Al-Qaeda. Pues sí, pues pásaselo, la gente está haciendo como corrientes de teléfono, mandando por teléfono diciendo que, que no se ha vivido nada así antes en la vida, ¿no? Bueno, pues avisa, avisa a la gente de la manipulación. Porque, o sea, yo estoy recibiendo SMS desde ayer, ¿eh? diciendo atención, atención. Todo el mundo, todo el mundo excepto España sabe que es Alcadena, qué está pasando. a Europa. Gracias. Chao. He acudido urgentemente a la sede nacional del Partido Popular porque se está produciendo en estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima que rodea toda nuestra sede imputando, además, graves delitos al Partido Popular, que no se habían producido nunca en la historia de nuestra democracia y que tienen por objeto influir y coaccionar la voluntad del electorado en el día de reflexión, pido desde aquí y exijo a los convocantes de esta manifestación ilegal que cesen en su actitud y concluya este antidemocrático acto de presión sobre las elecciones de mañana. Tuve la manifestación ayer, sí, lateralmente. ¿Qué quiere decir lateralmente? Pues lateralmente que tampoco, o sea, que quería estar en la calle, pero tampoco me identificaba con, con esa cabecera ni con la consigna que claramente apuntaba hacia una de las posibilidades del atentado. ¿Qué estamos reivindicando hoy? Pues lo que estamos reivindicando primero es transparencia en los datos que ya tienen y que claramente están ocultando. Y sobre todo el poder enterarnos de las cosas en nuestro propio país y no estar teniendo que leer la prensa extranjera y escuchando declaraciones de otros medios. Pues hemos recibido mensaje de móvil diciendo que, bueno, que, que todo es mentira, que, que el atentado lo ha cometido algún grupo islámico y que lo están mintiendo justo antes de las elecciones. Eh, ayer corrían rumores ya, lo que pasa es que se ha ido como generalizando. Y además ya no son tantos rumores porque por lo visto cadenas extranjeras y periódicos extranjeros es feaciente que están emitiendo esa información. Queremos la verdad, queremos la verdad, queremos la verdad, queremos la verdad, queremos la verdad, queremos la verdad, queremos la verdad, queremos la verdad, queremos la verdad, queremos la verdad, queremos la verdad. Pues yo he estado siguiendo mucho desde el jueves lo que han sido toda la cobertura de prensa extranjera y estoy, claro, totalmente indignada porque cuando pasa una cosa así tan grave lo que quieres es información, lo que quieres es claridad y es curioso que los medios extranjeros me han proporcionado más información que mis propios medios públicos de mi país. Entonces me parece absolutamente manipulación y pasividad, sobre todo mucha pasividad de los medios. no ¿Y ha habido un atentado...? en el que todo el mundo, todas las pruebas parecen indicar que funcionan en una dirección y el gobierno se empeña en investigar solamente en una, que es la que a ella le interesa. ¿Y por qué hace ese gobierno? Pues porque le interesa, probablemente porque mañana hay que ir a votar. Por el móvil, genial. Ha descartado la auditoría, la autoría de ETA. 99% dice grupos islamistas. El gobierno no informa, por la democracia que no nos engañe. de una forma de recepción, que estoy trabajando eh, hoy 13m a las 18 horas en Genova 13 informando de todos los avances que se produjesen en la información y en la investigación eh, policial que se está llevando a cabo eh, como consecuencia del atentado del, del pasado día creo de relevancia informarles que a primera hora de esta tarde se ha producido por miembros del cuerpo nacional de policía cinco detenciones, tres de ciudadanos de nacionalidad marroquí dos ciudadanos de nacionalidad hindú y hay otros dos españoles de origen hindú que en estos momentos se les está tomando declaración. Yo creo que no debemos descartar nada como hemos hecho desde el momento en el que a la policía le damos la instrucción de continuar por todas las vías posibles y por las dos que eran, tenían indicios para poder investigar. porque la odio, porque no está bien. Pero es que ha sido sufrimiento, perdón, doble, el saber que ellos nos habían metido y que se lo han callado, porque les interesaba. O sea, me siento muchísimo peor. O sea, han sido, bueno, no voy a decir el disparate, pero no es justo Nos están manipulando constantemente y nos han hecho muchísimo daño a los ciudadanos de la Es imperdonable. Y no tengo más, porque es que de verdad me pongo a llorar. Bueno, eh, creo que el aplazar las elecciones, si se hubieran aplazado en su momento y por acuerdo de todos los partidos, no hubiera sido nada erróneo ante una situación de estas. Ahora, mmm, creo que el Partido Popular ha perdido su poca credibilidad, si tenía alguna, después de hoy. Un momento, ¿anudarlas cuando ganen? la gente ya ha votado? Sí. ¿Eso no vale? Sí, eso que puedo hacer, te podría ir a en caso... Pues es, prepárate que lo hace. Tener, debería tener una consecuencia importante en primero en, en que esto nunca más vuelva a pasar segundo que la sociedad civil se organice de alguna manera para que para que esto no pueda suceder para que esta manipulación este engaño y esta mentira en cosas tan graves en, todo, en asesinatos no vuelva a poder suceder más unas llamadas, unos compañeros nuestros creo que en total eran ocho o más algunos no, tampoco lo, lo querían admitir pero ocho sí lo admitieron que les había llamado a alguien de portavoz de gobierno diciendo que, que que pusieron que era ETA porque era obvio, porque ETA, ETA nunca anunciaba sus avisaba sus atentados que no es cierto, obviamente y, y que no, no había ninguna pista que apuntaba a, a Al-Qaeda Entre días la jornada de reflexión, y según sé yo no hay ni reuniones, ni, ni manifestaciones, ni nada. En el caso de Dajoy, yo creo que él no diría nada porque me acabo de comprar el, el mundo y en el mundo declara de Dajoy que él tiene la convicción modal, entre comillas. ...que el atentado fue llevado a cabo por ETA... ...y en el día de defección un candidato al gobierno... ...tampoco hace declaraciones de este tipo... ...y también dijo en estas circunstancias... ...lo que necesita el país es una, es una mayoría estable... ...es decir, vota PP, es lo mismo... ...entonces eh, creo que las dos cosas son, no son para un día de defección... Eh, ...no es un día de defección, lo contrario... ...es un día de, de convulsión más bien". 8, 3, 9. 2, Romano 8. Romano Castillo 797. 797. Buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a la mañana de la COPE. Son las seis, un poquito más, las seis y dos minutos, y como ustedes saben, desde ayer el Partido Socialista es el encargado, por voluntad popular, de llevar los asuntos eh, nacionales, los asuntos españoles, los asuntos que todavía son nacionales y los que todavía son españoles. Si uno fuera cura, diría en este día, especialmente para la audiencia de la mañana de la COPE, Sursum Corda arriba los corazones porque desde luego hoy es un día muy triste para más de nueve millones de personas que dieron su voto al partido que ha gobernado mejor en la historia de España en los dos últimos siglos pero es evidente que el terrorismo islámico le ha dado a Zapatero, al partido socialista a la izquierda, por supuesto al imperio de Polanco eh, una mayoría que no esperaba they